Thank mm -hmm. you. del Club París haz lo tuyo no es el rock cierran los bares por donde van cubre tu estoy tus ojos grises yo no soy te aconsejar pero estás jodiendo al personal debiste poner en río ese restaurante que te quitó el sueño el sueño pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija De líder, dealer sin freno Somos el as del Club París La joya del lugar El acento de barrio Te sale mal Y te quita el sueño El sueño Vas como un ciego a la bodega ¿Cuál es tu charter? ¿Cuál es? sos un aristócrata de cotillón Pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija Del líder, dealer sin freno Si tu moneda hablará Si esa moneda hablará Si tu moneda hablará más de la cuenta.